son. A ver, ¿Tengo acá Mira, mm, Cintia. Me encanta. Cuenta, por favor. Una. ¿Qué es lo que tengo aquí? A ver. Cucharita azúcar rubia. Para. Azuquita rubia. Dos. Dos. Tres. Tres. Así con paciencia, mira, con detalle. Mira cómo cae. ¿eh? Cuatro. Ay, cuatro. No, no puedo, no puedo, no podría. ¿Qué crees que puede significar eso? Es un acertijo para ti. A ver, cuatro cucharitas de azúcar. ¿A qué puede ser equivalente? A ver, por favor, sin te agarreta. No a un pay de limón con muchísimo. Podría ser, pero acércate un poquito. Es un poquito tibio, tibio, es que... frío. Frío todavía, frío, tibio. Ay, ¿no? no es que hay Acércate mucho un estos poquito frutos. más así, mira, mira, mira, mira. mira. Ah, camino, camino, dito, camino, camino. Ay ay, ay, ay, ay. No muéstralo, creo. por favor, muéstralo. ¿Una tajada de panetón? Nuestra experta, nuestra ¿Sí? nutricionista, nos ha dicho que aproximadamente cuatro cucharaditas de azúcar sería el equivalente de comernos una tajada de ese tamaño. Oye, pero ya me estoy preocupando porque te cuento yo aquí. Imagínate. Nuestra experta, yo. Y si fuera comía... todo. No, mira, todo. hoy en el desayuno, yo. <risa> o sea, si esta tajadita es cuatro, ya me he preocupado. Porque ¿Por qué? yo, ¿Me en me el desayuno. Me comí este tamaño y con, y, con y con mantequilla. Porque panetón no sin pase. mantequilla para mí no, no se puede comer. Entonces, no, por favor, mira, Claudia. y me siento... Y veo su, su la pedazo, tajadita la tajadita tan pequeña y la mía... Oh. Y te sientes culpable. O sea, te ¿y cuántas entonces culpable, con, ¿no? con la tajada que yo me he comido hoy día en el desayuno? Sí, sí, sí, sí. De una ahí, más, la y vamos a usar. Por me quiere hacer engordar, pues por me dice, come panetón. Por ti es una más. Tú te has comido, es como si te hubieras tomado cinco cucharadas. Y Claudia, y si, por ejemplo nos comemos un panetón completo, ¿cuántas cucharadas pues Son aproximadamente 32 cucharaditas, cucharaditas uh -huh. de azúcar, ¿no? Wow. Y hay que recalcar que hablamos del, del azúcar añadida, ¿no? ¿Vale? Es más allá de la cantidad de azúcar que puede provenir uh -huh. de la harina, de las frutas, de las pastas. Y esto recalcar, no estamos hablando de satanizar el panetón. No, no, no. no, no, no, no, no. Hay que aclararlo nada. eso. Hay que comer también sin culpas. Exacto. ¿no? Hablamos es. del balance para aquellos sí. que quieren mantener de repente, o están, ¿no? Ahorita manteniendo uh -huh. de repente su dieta su alimentación para el verano o para las personas que tienen diabetes, algún problema de salud, es importante tener la información. Sí, y por buena ejemplo, aclaración si yo como hecho. lucho, mira, el panetón yo le saco eh, la frutilla, jordinos, ¿no? El verde, el rojito, yo le saco me gusta mucho, compás así <ríe> me dicen extraño algunos ¿cómo vas a comer panetón sin eso pero yo lo hago me ayudan a comer menos azúcar va a tener menos azúcar hay ah, que saber que a estas ver. frutitas en realidad ah. no son realmente fruta ah. son en mayoría la cascarita de muchas frutas que son confitadas ah, o un exceso de eh, azúcar aquí o también sea, ahí sí hay más azúcar o sea cintia sí. cree que porque le saca la frutilla ya, ya no, va, no va a, a deciría, no, pues... tengo que ser más saludable y le sacaba todo todo está en el balance, así ajá, que tranquilos ajá. que podemos comer el panetón, pero justamente lo que sugerimos es esta tajada ajá. que podríamos comer para tener pues las cuatro cucharaditas de azúcar. Y eso siempre también dentro de una dieta balanceada. O sea, solo un Durante día. un día. Podría, si podríamos comer, a quien le ama el panetón y quiere sí. comer todos los días panetón, sí. una tajada así. Sí. Sin Nosotros problema. Claro. Ama el panetón. El día. Claro. Oye, pero es muy poquita, pues claro. Me si gusta hacer un poco. Pero todo está en el balance, claro, claro que sí, ¿no? O sea que veas cómo está también tu rutina nada de alimentos. Y, y, y por ejemplo, ya un día se me antojó y no hice caso tu consejo y, y me comí dos en un día. ¿Qué tendría que hacer para, para balancearlo? Eh? O para quemar ese azúcar. ¿no? En no, realidad, no. si hablamos por ejemplo de tu caso, Lucho, que eres una persona sana, joven, no habría problema con que te comas dos tajadas. Bueno, eh. no, no sabemos. Por eso, no siem no por eso sabemos. siempre <risa> te invitamos, Claudita. <risa> <risa> de joven, Claudita, creo ah, que, hoy, que lindo, no <risa> ya, claro. ¿Qué hago Pero, si me como dos, dos tajadas? Claro, en realidad, lo adecuado es que tengamos un balance en el día. Digamos que primero de su desayuno, uh -huh. un desayuno balanceado, Cuadre con nomás. tu proteína, uh -huh. con de repente tu fuente de carbohidratos, tu fruta saludable, uh -huh. ¿no? Tu almuerzo, tu porción de verduras frescas, tu uh -huh. proteína, tu, tu guisito, de repente normal, tu comida criolla, pero con su entradita de ensalada. Te ¿no? estás hidratando bien, sí. vienes al canal de repente caminando, haciendo ejercicio. Eh, no tanto, pero sí, si sí nos hidratamos. Claro, claro. Claro. Es del balance, finalmente. <risa> con Comer sano, tener uh -huh. actividad física, puedes disfrutar de un panetón en Navidad o en cualquier momento del año sin ningún sin problema. Culpa. Claro que sí. Y siempre digo, ser consciente de nuestro estado actual de salud, porque ¿qué uh -huh. pasa para aquellas personas que de repente nos están viendo pero que tienen obesidad, mm -hmm. grado 2, 3, mm -hmm. tienen diabetes. Sí, los también, diabéticos. En claro ese caso, por sí. ejemplo, ellos pueden comer? O? Podrían comer una tajada de ese volumen, siempre también que sea una persona diabética controlada, claro. que va a su médico, que tiene un buen control con su médico endocrinólogo, tiene controlados sus niveles de azúcar, de ¿no? sangre, claro que sí, hace actividad física, de repente camina, no entonces va a poder comer uh -huh. esta tajada sin ningún problema. Y agregarle, por ejemplo, mantequilla. Es, ¿también? es un clásico. Por ejemplo, yo tengo que comer el panetón con mantequilla. si no es panetón. Ahí, chocate la partner, claro. mermelada. Claro. Mermeladita también. también. Ah, no, ella sí. Claro, a mis hijas no le gusta puedo. con mermelada, por con ejemplo, a mis Con mermeladita, Sí, en realidad, bueno, es cierto que es una mezcla rica, deliciosa, pero hay que detallar que la mantequilla principalmente va a ser alta en colesterol. Mm. El panetón de por sí ya tiene colesterol porque está hecho de manteca, ah. entonces por ahí la estamos aumentando. Si tienes hígado graso, por ejemplo preferible evitar poner la mantequilla o una pasadita como, sí, que... como para darte el gusto. Exacto. No, no quedarte lingüito, con no, el de un Poquito, ¿no? Y en el caso de mermeladas, hoy existe finalmente, por gracias a la industria alimentaria, mermeladas que son dietéticas, que uh -huh. van a ser endulzadas ah. con stevia, con frutos del monje. O por último, comes tu mermelada, pero al mismo tiempo poquito, ¿no? Eso sí, Ay, eso sí está pasadita. permitido. Claro que sí. este sí, es el ¿no? Ese es el famoso Ajá. chocotón. Hoy podemos encontrar bonetones rellenos de chocolate, rellenos de foch, rellenos de infinidad de, de todo, cosas. Claro. Sí, sí, sí. Mm -hmm. Aquí, por ejemplo, una tajada también pequeña nos va a dar aproximadamente 400 kilocalorías, parecido a lo que está. Ah, es lo aquí. mismo. Sí, sí, mm -hmm. sí, sí, sí. Porque la tajada, eh, en realidad, la mayoría de marcas, la porción que recomiendan es de 80 gramos. Y mm -hmm. es un tantito, poquitito menos mm -hmm. que esto, que uno puede comer al día y te va a dar las 14 gramos de azúcar, las 4 cucharitas que habíamos comentado. Sí. y esas cantidades de calorías ah, más o menos. Y, y más antes de aquí, cerrar, Claudia, el pan, porque ya nos ¿no? en el tiempo. Sí, la comparación con el pan, por favor. Sí, bueno, esa tajadita, si lo comparamos en calorías, sí. por favor, netamente en calorías, va a ser aproximadamente unos 5 panes. ¿5 panes? Sí, ahí viene el detalle que oh. creo que muchos por ahí no se comerían 5 panes <ríe> en un solo momento. Ay, sí, no. sí, sí, sí, me sorprendí. Sí, Claudia. Sí. O sea, hoy ya te has regular. comido como unos 6 panes, siete panes. <risa> uy, uy, <risa> uy. Oye, comí panes entonces en el desayuno. Ah, mira. Es regular Sí, sí, siento. Pero me hace sentir bien en el caso porque a mí me gusta. A comer dos panes en el desayuno. Claro, entonces, va dentro sentí? del balance, sí, sí, sí. Y como les digo, netamente, eh, como siempre lo recalco, no sí. es satanizar los alimentos Eso. ni tampoco incentivar, como algunos dicen, trastorno de conducta alimentaria, para nada. Hay que comer rico, balanceado, y para ello, eh, la información que damos es para que conozcan, tengan conocimiento de lo que estamos comiendo uh -huh. y poder hacer el balance en casa, ¿no? Perfecto. Perfecto. Es lo que Aparte, todos perfecto, los días perfecto, no Claudia. comemos panes. Exacto. Claro. Fecha, sí, un de vez Navidad. en cuando no, no te hace dar. Claro que pues, sí. ¿no? Bien, Claudia, como siempre, gracias por estar con nosotros y darnos estos consejos que realmente son muy importantes. Así es. Ya gracias. saben todo sobre el panetón, pero ahora tenemos más, por supuesto, porque vamos a ver la siguiente imagen que está con nosotros. El...